Hoy te voy a enseñar cómo ChatGPT me ha dado una historia y luego me ha generado inputs que decirle a Dalí para que me dibuje representaciones de esta misma historia. Que a pesar de su miedo a la muerte se me ha Ha entendido perfectamente todo. Esto es una herramienta que hay que aprender a utilizar. Prueba de ello es la cantidad de errores que ha hecho. Mi idea inicial era generar unas cuantas historias a partir de esto y subirlas a TikTok diciendo que se lo habían hecho una inteligencia artificial. Hacer que ChatGPT te genere una historia bien requiere que te genere otras mal. Primero le pedí algo sencillito, un micro relato sobre el miedo a la muerte. Aquí te dejo la que sea esto. Más que un micro relato, parece un tratamiento para algo mayor. Eh, en ningún momento se nos explica bien bien por qué tiene miedo a la muerte, pero aún así entiende lo que es un inicio, un nudo y un desenlace. Así que empecé a decirle que cambiase ciertas cosas, pero cada variación que le hacía hacer empeoraba. Todo se sentía más extraño, más de plástico, verbalizaba cosas que no tenía por qué verbalizar. Me terminé rindiendo con esta historia, no terminaba de encajar. Así que le di una más sencillita, una comedia negra sobre tres ladrones jugando a las cartas. En una de estas variaciones le dije que el protagonista de la historia tenga la misma personalidad que Buster Keaton, El fragmento. Juan tenía la personalidad de Buster Keaton, ese astuto y divertido comediante de los años 20. Así que a pesar de su miedo a la muerte, se las arreglaba para mantener una sonrisa en el rostro y hacer reír a la gente. Este es Buster Keaton, conocido precisamente por tener una cara de póker en todos los ámbitos. Y como veis, mezcla cosas de la historia anterior, no me terminaba de convencer. Todo se sentía de plástico. De hecho, iba a dejarlo de lado, pero se me ocurrió una cosa. Nada de personalidades ni sentimientos. Lo más simple de lo más simple. Un género y una ambientación. Y me suelta esto. En la oscura y neblinosa noche victoriana, un joven llamado Edward Caminaba por las calles empedradas de Londres. A medida que avanzaba, la brisa fría de la noche le acariciaba la cara y le hacía sentir un escalofrío. De repente, Edward notó que algo se movía en las sombras detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Con el corazón latiendo con fuerza, continuó caminando más rápido. Cuando llegó a un callejón oscuro, sintió una mano fría en su hombro. Gritó y se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando notó una figura encapuchada que se deslizaba hacia él desde las sombras. Edward intentó correr, pero sus piernas no le obedecían. La figura encapuchada se acercó a él y le levantó su capucha, revelando un rostro pálido y cadavérico. Edward gritó de terror mientras la figura le atrapaba y lo arrastraba hacia las sombras. Nunca se supo lo que le sucedió a Edward en aquel oscuro callejón victoriano pero se dice que su espíritu aún ronda las calles de Londres, buscando a aquellos que se aventuren a caminar solos en la noche. Joder, ¿os dais cuenta? El sentimiento ha entendido perfectamente la atmósfera, ha entendido perfectamente todo. O sea, es que me genera terror, eh, eh, suena a leyenda. Es que el input era súper simple. Textualmente. Escribe una historia de terror ambientada en la época victoriana. Sí que es cierto que menciona un par de veces en la Londres victoriana, pero a pesar de eso, me parece una muy buena historia. Podría haberla escrito... alguien. Ya era el momento de llegar al siguiente paso, que era decirle a Dalí que me generara imágenes. Pero los inputs me los daría ChatGPT. Algunos están bien, pero la mayoría... quería concretamente la esencia del final, el momento que le estaba arrastrando hacia las sombras. Pero... le costaba, le costaba. Así que dije, vale, en lugar de pedir toda la historia o que represente el final, vamos por pasos. Le pedí que a partir de esa misma historia me generase un guión técnico. Y lo hizo. Un poco raro, el guión técnico. Mmm, le pedí que me corrigiera un par de cosas, pero bastante bien. A ver, a ver, espera, espera, espera, espera. no te flipes, no te flipes, ¿vale? Eh, porque quiero aclarar una cosa. Es un guión técnico muy malo. ¿Sabes? O sea, tú lo ves, la secuencia de esto, y van a haber necesariamente saltos de ejes, saltos... O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Eh, y no creo que, a pesar de ser una historia de terror, aporte lo que debería aportar una historia de terror. Lo que a mí me parece fascinante está en que entienda que es un guión técnico y, de hecho, me sepa hacer un guión técnico. Sí que es cierto que le, le he tenido que especificar que me lo ponga en una cuadrícula de Excel, pero... Eh, sabe lo que es un plano y sabe que, un, que es una angulación de cámara y entiende que es una angulación de cámara. Eso es, me parece fantástico. Después de que me hiciera este primer guión técnico, le dije a, a la inteligencia artificial que me hiciera otro guión técnico cambiando pues movimientos de cámara que no tenían sentido, cambiando eh, los valores de, de plano, porque o sea te, si, si te fijas, hay como plano medio, primer plano, primer plano, primer plano, plano medio. Si dices primer plano, primer plano, primer plano, pero es, son una junk Guay, pero eh, ha puesto duración 5 segundos, eso ya no es un jump, o sea, es muy raro para ser un jump cut, ¿sabes? En cambio, pues lo, lo nuevo que le he dicho, pues tiene menos movimientos de cámara sin sentido porque había como muchas panorámicas que vivan en ningún sitio y ahora pues no hay movimientos de cámara directamente, no es que haya hecho menos que no ha puesto ninguno, pero bueno, yo, yo creo que entra bien dentro del propio género. Eh, y del propio la propia ambientación y tal. Luego también la angulación, eso no le he pedido que lo cambiase, pero que no tiene ningún sentido. O sea, frontal, desde arriba, desde atrás, frontal, desde abajo. En plan, vale, sí. Eh, eh, no te sabes los nombres, no te sabes que es eh, picado, contrapicado. No, no, no sabe eh, bien. Solo sabe que la, la angulación está arriba, está abajo y ya está. Y lo hace sin ningún tipo de sentido. Luego voy a explicaros que he dejado un documento, ta, ta, ta, ta, ta, ta con todas las interacciones, ¿vale? Hay muchas interacciones que me he saltado a lo largo del vídeo. Una de ellas es. Hay un momento que mientras estaba haciendo el guión técnico, ¿vale? Que eran seis planos. Al menos eran seis cuando lo hizo. Se quedaba trabada. Se quedaba trabada cada vez que hacía los seis planos. Y. nada Tuve que reiniciarlo. Y pedirle que en lugar de seis planos, como se quedaba siempre en principio, me en cinco planos. Entonces realmente falta falta información. Por lo tanto, eh, de, de esto para, para guiones técnicos, mal. Mal. <ríe> Muy mal. Me esperaba bastante menos. A partir de eso que me acababa de generar, le dije, dime que le digo a Dalí para que me represente cada plano. Y me dio cinco inputs. Para los cinco planos que me había hecho. Que son los inputs que habéis visto anteriormente. Me acabo de fijar, mientras estaba montando, que os he enseñado solo... Tres de los cinco inputs que os he dicho. Y sí, me ha dado cinco inputs, pero solo le dije a Dalí que me hiciera tres de los cinco. Porque el primero ya lo tenía bastante... Ya tenía muchos planos generales. Eh, de, de, de los otros que tenía. Y luego el final ya lo había descrito. Entonces, incluso terminé con un, uno de los planos generales porque es que me, me funcionaba. Entonces... En verdad solo le pedí tres. Y de los tres, realmente, solo utilicé una variante de uno. <risa> o sea, en verdad ha sido un fail de un técnico. <risa> Porque no lo he utilizado apenas, solo he utilizado una foto, creo. Entonces, eh, se, me cae, se me cae el vídeo, se me cae el vídeo. Pero bueno, continuamos. Me vine arriba mucho y muy fuerte. Le pedí más cosas, que más historias. La primera fue un thriller ambientado en la España medieval. Entonces le dije que me representase... Esto como si fuera un cuento. Y aquí Dalí me falló mucho. Puede ser muy ambiguo, con unas siluetas rodeadas de humo. Pero con humanos le cuesta. O sea, después de ver este fail, dije, vale, voy a pedirle terror futurista. Vi potencial para que fuera un libro. El tema de títulos y las personas se le sigue trabando, pero el estilo está ahí. No lo publicaría así, pero oye, buen intento. Voy a dejar eso de lado. Ahí es cuando dije, vale, todo esto es muy bonito, pero... ¿Cómo podría utilizarlo yo en mi trabajo? Yo trabajo de editor de vídeo habitualmente, pero de vez en cuando me llaman para dirigir alguna que otra cosa. Y me gustaría centrarme más en el aspecto de dirección. El guión técnico no se lo voy a pedir a ChatGPT porque al final es mi trabajo, es para lo que me pagan. Pero tema de storyboard, no. Tema de storyboard, yo creo que Dalí es una gran fuente de dibujos hechos a medida de referencia, ¿vale? Un storyboard no es como tiene que terminar el plano. Un storyboard es una indicación, es para guiar al equipo técnico. Este es un storyboard para mi último cortometraje. ¿Veis cómo va perdiendo detalle conforme avanza el storyboard? Lo hago con Photoshop habitualmente. Y con esto voy tirando. Pero no queda tan profesional como debería verse. Con un guión técnico es suficiente para tirar la historia hacia adelante, pero me gusta comunicar de una forma más visual con mi equipo. Siempre doy referencias de películas que me gustan, cuadres que me gustaría plasmar, el tipo de luz, el tipo de arte... Es muy visual todo esto. Hay que comunicarlo de una forma o de otra. Se puede hacer por texto o se puede hacer por imagen. A mí me gusta utilizar las dos cosas. De hecho, con las dos cosas es como te tienes que comunicar. El caso está que decidí coger este mismo storyboard que os he enseñado dos planos. Y a ver qué me genera a partir del de mismo guión técnico. Esto es lo que le he dicho a Dalí que me genere y esto es lo que me ha generado, con sus variaciones. Y la verdad es que lo comparo uno al lado del otro y digo, ostras, yo creo que para comunicarme mejor con el equipo es mejor utilizar Dalí. Se ve más claro lo que quiero, además de que puedo especificarle qué encuadre quiero, el contexto de la escena, el tipo de luz, los colores, la pose, las lentes, el ángulo y el propio estilo de la fotografía que quiero conseguir. No he puesto absolutamente... Todas las cosas en cada uno de los ejemplos Porque es que ya lo he rodado esto Esto se ve así Pero sin duda alguna Voy a utilizar Dali para hacer Futuros storyboards porque Yo creo que me va a ayudar Además de que va a ser mucho más rápido Hacerlo. ¿Nos van a quitar el trabajo las inteligencias Artificiales a los que trabajamos en el campo Audiovisual? No. Esto es una herramienta de hecho, poco a poco ya se van implementando. En Photoshop, ya hace un tiempo, que dándole a un botón seleccionas a toda una persona. Eso se puede hacer gracias a la inteligencia artificial que es capaz de analizar la imagen y detectar la figura de una persona humana. En Lightroom ahora puedes, de hecho, no solo seleccionar a la persona, sino únicamente la cara, los ojos, la piel, los labios, el pelo... Todo. Puedes separarlo y editar única y exclusivamente eso. Y te lo selecciona automáticamente una inteligencia artificial o sea, me parece increíble la de tiempo que me ahorra es maravillosa y de hecho en este programa de edición que estoy utilizando también en DaVinci Resolve línea y pum, ya está estoy seleccionado, ya puedo poner cosas detrás de mí realmente no es perfecto tiene sus fallos, pero para eso estás tú para corregir estos fallos, estas herramientas están hechas para agilizar procesos no para hacerte todo el trabajo, pero bueno he hablado mucho, ¿tú qué opinas? En la descripción dejo un enlace donde dejo todas y cada una de las interacciones que he tenido con esta IA con respecto a este vídeo, incluyendo también cómo he hecho la miniatura del vídeo. Espero que os haya entrado la curiosidad por probar alguna de estas IAs.